hemos escuchado atentamente al doctor Federico Lobo, hemos podido participar todos de esta reunión y hacer las consultas necesarias y bueno, como conclusión hemos podido avanzar en, en el acuerdo de la mayoría de... ...de poder sancionar este pedido... ...de poder avanzar con, con prestar el acuerdo necesario... ...para que pueda empezar a ejercer su lugar en el, en el tribunal. Así que bueno, vamos a avanzar con esto. El martes tenemos labor parlamentaria a las 9 de la mañana... ...donde vamos a firmar el despacho... ...y en la próxima sesión vamos a darle el acuerdo necesario... ...para que pueda trabajar con el respaldo y la tranquilidad que necesita. Porque si bien sabemos de que la función que va a prestar el doctor es, es muy útil porque hace a la necesidad de los vecinos los ciudadanos de ir solucionando este, algunas faltas pendientes y también poder este, tener la autoridad plena de poder avanzar en resoluciones, en acuerdos o en necesidades que permitan ir acomodando estas infracciones o que permitan ir cumpliendo con las sanciones correspondientes. Hemos tenido una, una charla muy amena, muy linda, poder... Este... Consultar, me han consultado algunas cosas del, del funcionamiento del juzgado en, en su día a día, cuestiones en, en general, eh, evaluando algunas situaciones planteadas por los concejales, eh, sugerencias, así que bueno, fue una, una grata reunión y una linda experiencia acá en el Consejo de Liberación. Bueno, yo en realidad me vengo desempeñando en el juzgado de falta ya hace cuatro años como secretario de, del doctor Farhat, o sea, secretaría número dos. Ahora en este caso, bueno, asumiendo el, el cargo de juez, en la Secretaría de Tercera Nominación. Así que, digamos, bueno, el, el, en realidad el, el, el día a día del juzgado, bueno, lo, lo conozco, por lo tanto, seguiremos en la, en la tarea diaria, digamos, del juzgado.